Stage. queridos apreciables y en vivo en directo tranquilo desde el estudio 1 apreciable apreciable muy y estoy con el que estuvo el que estuvieron en el cuarto cuarta colocación señores Rodolfo Henry. ¿Por qué no lograron la región? ¿Por qué no han logrado ser ganadores? Eh, bueno, no fue, fue una mala suerte y fuimos eliminados por la longitud del tiempo. Por esas cuestiones fuimos eliminados, cuestiones fuimos eliminados. Ahora vamos a ¿sí, señores. Matías Platz, que ya confirmó que fue eliminado el previamente. ¿Qué? ¿Qué dice? Bueno, fue, pura suerte, pura fue una mala suerte, una mala casualidad, fue mala parte. Esperemos que la próxima ocasión ganemos la cuenta. Intentemos lograr una posición muy alta. Y seguro que sea así en la próxima gala 2019. ¿sí, Ahora vamos, señoras y señores, a una breve pausa y al último bloque, donde se define con, los, con las declaraciones de los captores y la gran final, señoras y señores. Volveremos a apreciarles.